Hola, me llamo Juan Carlos Aguado y quiero darte mi más cordial bienvenida a este curso de la Universidad Rey Juan Carlos, en el que aprenderás a tomar decisiones económicas acertadas. Partiremos del hecho de que continuamente tenemos que tomar decisiones de carácter económico, como los bienes que decido comprar en el supermercado de entre la gran variedad existente, si voy al trabajo en bicicleta, en coche o en transporte público si guardo mis ahorros bajo el colchón o bien los invierto en un depósito o en valores bursátiles, si compro una vivienda o vivo de alquiler. Para poder analizar y valorar adecuadamente esas distintas alternativas a las que nos enfrentamos, aprenderemos en el primer módulo a representar los problemas con matrices y con árboles de decisión y estudiaremos cómo utilizar un criterio de elección entre las distintas alternativas, que es el de la maximización de la ganancia esperada. Dado que los resultados que vayamos a obtener no dependerán únicamente de las decisiones que tomemos, sino también de otros factores que escapan a nuestro control, al inversor le afectará que suba o baje la bolsa, y eso no lo puede decidir él. El agricultor estará influido por la climatología y él no podrá hacer que llueva o haga sol. En los dos siguientes módulos analizaremos la importancia que tendrá sobre nuestros resultados el conocimiento de lo que va a ocurrir con esos factores externos. Así, si la información con la que contamos es perfecta, podremos tomar decisiones más acertadas. En el módulo 2 aprenderemos a calcular el valor de la información perfecta. Sin embargo, en ocasiones no podemos obtener una información perfecta por lo que recurriremos a fuentes que nos aportarán información, aunque no sean infalibles, una predicción meteorológica, el asesoramiento de una consultoría o de un estudio de mercado, etc. En estos casos estaremos hablando de información imperfecta, cuyo valor aprenderemos a calcular en el módulo 3. En el módulo 4 tomaremos en consideración la postura ante el riesgo de los individuos, los hay que son más osados o atrevidos, que están dispuestos a incurrir en mayores riesgos en sus inversiones, por ejemplo. Y otros que se muestran más cautos o precavidos y prefieren ir más a lo seguro. Veremos cómo incorporar este hecho en el estudio de la toma de decisiones. Finalmente, en el quinto módulo, veremos cómo, a pesar de lo estudiado, hay situaciones que parecen no responder al análisis estándar de la toma de decisiones. Será el momento de señalar los aportes que desde otras áreas de conocimiento, como la psicología, están enriqueciendo en las últimas décadas el conocimiento del análisis de la toma de decisiones económicas. Te aseguro que te lo vas a pasar muy bien haciendo este curso y que cuando lo acabes, serás capaz de tomar decisiones económicas más acertadas. Hasta pronto.